A veces creemos que cuando los hoteles quedan abandonados nada ni nadie habita en sus pasillos, en sus habitaciones vacías. Sin embargo, muchas personas afirman que cuando los hoteles quedan vacíos, otros seres, otras energías pasan a habitarlo y muchas veces pueden ser vistos o incluso escuchados. Y es ahí cuando nosotros disfrutamos del hospedaje. Con una noche fría y lluviosa en Madrid, nos dirigimos a un hotel abandonado y del cual no se sabe demasiado. Eh, aproximadamente, esto está abandonado en el 2006, 2007, aproximadamente por la crisis financiera que hubo. He buscado antecedentes si ha habido algo, algún hecho de sangre en este lugar. Por lo menos lo que he buscado, no he encontrado nada. En lo que sí hay 100% de coincidencia, es que todas las personas que han visitado este hotel afirman que suceden cosas muy extrañas. Al llegar ahí a ese hotel, comenzamos a escuchar pues como ruidos de movimientos de muebles, pero pesados, o sea, no un mueble ligero normal de una mesita o mover una cama, no, no. Muebles bastante contundentes, fuertes, pero un ruido eh, estremecedor que te dejaba. Digo, pero bueno, creíamos que había ocupas ahí arriba. Digo, seguramente a lo mejor haya alguna persona y demás. En la segunda planta empezamos a escuchar pasos y movimiento de muebles, como que estuviesen moviendo una cómoda, estuviesen moviendo una cama. Entonces nosotros fuimos a ver si realmente había gente y la sorpresa que nos llevamos, que eh, no había muebles y los muebles que estaban, están todos destrozados en el suelo puertas, no tenía el, el hotel y no había nadie. Hice una videollamada con David y le mostré imágenes del lugar para ver qué percibía. El lugar tiene mucha energía de violencia, mucha energía de eh, como gente sacaba la fuerza de ese lugar, de, la, de su casa, ¿no? esa sensación de, de hogar profanado. Y dentro de esa gente que sacaron es como si hubiera quedado un hombre que está esa energía del hombre marcando... Eh, a mí nadie me saca, nadie entra a donde estoy yo. Bien, es como eso de él saca a la gente, pero a él no lo sacan. Ahora, lo que llama profundamente la atención que las sensaciones de uno u otro son totalmente distintas. Uno comentaba y decía que no, que a él le gustaba el lugar y que por él se podría quedar en el lugar ya cuando accedes al, al propio lugar, te genera como una sensación extraña. No, no sabría decir exactamente cuál es la sensación, pero es una sensación extraña que, que te invita a estar dentro y, que, y, sobre todo, que te sientes, vamos, yo por lo menos me siento cómodo cuando estoy ahí porque sé que lo que voy a vivir va a ser, va a ser bueno. Y en otra oportunidad viene con otra que era totalmente lo contrario, que él decía que no se quedaría aquí ningún momento solo. Porque él tenía una sensación como más temerosa, como más oscura del lugar. Bueno, yo he estado en bastantes experiencias eh, a nivel de investigación, de campo, y es la primera vez que yo me he sentido inseguro y no sé por qué motivo. Algo, algo en mi mente me dijo, no avances más, no hagas nada. Y yo para que me sienta inseguro lo, lo veo, pero muy extraño. Si, si la energía, digamos, le caes bien o entras dentro del patrón de lo que espera, no quiere que te vayas. Entonces empieza como a desgastarte, como a absorberte para que te quedes. Pero si no, te, no empatizás con la energía del lugar, no tenés la misma vibración, va a empezar a buscar echarte. Es como dos extremos del lugar. Y continuamente eso de las botas, eso de, de las pisadas como, como mil, militarizado, como ese paso militar, por así decirlo. No supimos nada de presencia militar en la historia del lugar. Sin embargo, algo que dijo Jorge Arijón en su entrevista, de forma espontánea, nos llamó mucho la atención. Incluso se nota en su gestualidad nuestra sorpresa detrás de cámara. Es que aparte hay que tener en cuenta que ese hotel eh, paraba mucha Guardia Civil. Lo que sí me, me, me acuerdo de que había muchas hojas de, de la Guardia Civil y había, pero muchísimas. Fui yo el primero que me acerqué donde estaba la mesa, donde estaban todos los papeles y la gente que, que estaba ahí. Y había mu eh, mu mucha gente que se quedaba ahí a dormir y demás eh, del cuerpo de la, de la Guardia Civil, incluso más personas. Nosotros también encontramos tirados por el suelo muchas facturas que acreditan que allí se hospedaban muchos guardias civiles. Pues había tirado en el suelo y encima de la mesa pues muchos papeles que por lo cual yo me dispuse a leerlos y casi todos eh, ponían los datos de Guardia Civil. Entonces también yo también eh, estoy, eh, o sea, según mi hipótesis había algún espíritu de algún eh, algún espíritu de la Guardia Civil o algo así y eso es lo que a mí me echó para atrás. Esto nos recordó que Alejandro. A diferencia de Jorge, se siente muy cómodo en el hotel y quizás tenga algo que ver la profesión a la que se dedica. Yo me dedico realmente a, a, a la seguridad privada, a vigilante de seguridad. Cuando estoy en el hotel eh, siento una sensación de que hay algo más conmigo, pero, pero no sabría explicar el porqué, pero me gusta estar en ese lugar y yo creo que es por eso, porque como que te invita a estar cómodo, ¿no? O sea que si verdaderamente hay algo más allá que está allí con nosotros, yo creo que no es nada malo. Yo creo que en este lugar las manifestaciones van a ser más bien como pasos, esas botas militares... Recordemos que tenemos dos polos. Depende si la energía quiere que se queden o se vayan. Si quiere que se queden, los va a confundir, eh, van a querer quedarse, van a estar cansados, como eh, necesidad de descansar, de quedarse en ese lugar, como sentirse tranquilos, sospechosamente tranquilos. Y en cambio, si quiere que se vayan, van a empezar a sentir como más esos golpes, esas botas, es, esos empujones en las escaleras, eh, y como sensación de inestabilidad. En este lugar sí suceden cosas que no tienen alguna explicación lógica. Pero que se manifiesta mucho de manera auditiva el lugar. Es como que tiene mucho ruido el lugar. La forma de manifestarse de ellos es, es mucho a través de los sonidos. Personalmente... Me da una sensación nada positiva, no sé por qué. Y mira que hace años que estoy en esto y que investigo y que he, he recorrido muchos lugares, pero no sé, es una, una sensación extraña, ¿no? Voy a tener que ir, vivir la, la investigación y, y ver a qué se a qué se refería esta intuición, por llamarlo de alguna manera, porque no. Sí, de cual. No, no sé. Nos encontramos aquí en la entrada de este hotel abandonado aquí en Madrid, que es sujeto de tantas historias de fenómenos paranormales, ¿no? Como ustedes ya lo vieron y que Álvaro has visitado cantidad de veces. Bastantes veces he venido a este lugar y siempre me llevo alguna sorpresa. Entonces está grabando Pau, está también Sergi eh, en aquella cámara y vamos a hacer una recorrida, bien, si bien ya. Hicimos una recorrida previa, sin equipo, sin cámaras, y ya tuvimos una sensación realmente extraña. Vamos a ver si lo podemos documentar para que ustedes también lo puedan ver. Y vamos a ver si podemos documentar algo de lo que tanto se relata en este hotel. ¿Bien, Álvaro? Sí, sería genial. Bien, entonces, si te parece, ya que lo conoces como la palma de tu mano, sí. te seguimos. ¿Por dónde quieres partir? ¿Subterráneo? Comenzamos a, subiendo las escaleras. Vamos. Vamos. vamos. El piso de, de este hotel está lleno de escombros, lleno de mugre, lleno de, de muchísimas cosas. Entonces vamos a escuchar permanentemente en la investigación nuestras pisadas. ¿okay? Les digo para tener en cuenta de que el audio va a estar un poco contaminado. Vamos. Sí. Colocamos estos detectores de campos electromagnéticos y temperatura en la planta baja del hotel, junto a esta cámara fija que quedó grabando toda la noche. Entonces en estos momentos nos vamos a dirigir a lo que son las habitaciones de, de este hotel. Tengo la grabadora digital con auriculares ¿sí? y el audio amplificado para ver si puedo grabar algún sonido extraño ¿bien? Eh, durante esta esta recorrida, bien alguna psicofonía o parafonía y nos ven a todos muy abrigados también porque hace muchísimo frío aquí en Madrid Bien. Este, bueno. es, este es uno de los, de los pasillos del hotel, ¿no? Uno de los pasillos Perfecto Bien, bien. voy a encender en este momento el detector de campos electromagnéticos. Bien, no sé si, si se puede apreciar Pau, sí. que está en cero, porque como ustedes saben y si no lo saben se los comento, que las variaciones de campos electromagnéticos están muchas veces relacionadas con actividad paranormal o fenómenos extraños. Bien, está en cero. No sé Pau si lo pueden apreciar. Muy bien, vamos. Vine en otra oportunidad y yo aquí, aquí, dejé puesto un peluche uh -huh. y ese peluche no es con un sensor, es como un rembo pero uh -huh. hay que presionarlo para que suene entonces aquí el peluche empezó a sonar, a sonar y me quedan todavía cuatro habitaciones llegar, para poder llegar al, al final Puedes tocarlo nuevamente Ese, ese, peluche, ese peluche se activa con presionarlo sí, sí, El peluche no se activa solamente con pasarle cerca ¿eh? Ese no Hay que apretarlo. Ese hay que apretarlo Entonces, esta es una de las habitaciones que yo te comento. Si se pueden fijar, que recién hicieron ese, ese hoyo. Quizás no se percataron, pero cuando ingresamos a la habitación, mi grabadora digital captura una voz que parece ser femenina. Sería la primera de muchas voces extrañas esta noche. Esta es una de las habitaciones que yo te comento. Si ¿Sí, se pueden fijar, si ¿Sí, se pueden fijar, ¿hay alguien aquí con nosotros? Estoy teniendo ahora como un escalofrío y, y esa sensación que tengo cuando hay, mani hay, hay manifestaciones. No sé si escuchaste, que suena como un ruido, como un... No, no lo escuché. A ver, no muevan los pies, por favor. Acabo de grabar, pero muy nítido y coincide con, con la sensación que te digo. La gente lo va a escuchar clarito. Recuerden que tengo el audio amplificado. Pasos, pero muy nítidos y pasos fuertes, como de botas, como pum, pum, pum, pum, muy fuerte. Y no eran, no eran como en este piso. Eran o arriba o, o aquí cerca. No, o sea, ¿dónde? Al lado. El mismo nivel, al Yo creo que en este lugar las manifestaciones van a ser más bien como pasos, esas botas militares. En el otro pasillo. En el otro pasillo. Vamos para ahí. ¿Por qué, ¿Por qué te lo digo? Porque yo he estado trabajando acá y he dejado equipos y grabadoras en esa zona. Y lo que se han captado han sido 07, 08. Ok. Los pasos. Hey. ¿Quién dijo ahí? Hey. ¿Quién dijo ahí? Nosotros no. ¿Lo escucharon? Sí, sí, yo lo escuché. Hey. Soné, yo, me, pero pensé que había sido alguno de ustedes. No, no, no. Que había sido tú, por el tono no, no. de voz. Sí, lo escuché, fue un, hey. Sí. Salió ahí un, hey. Sí, estamos teniendo variación en el campo eléctrico. Miren. Ahí, ahí ya no se ve. Pero recién estaba habiendo variación en el campo eléctrico. con cinco. Ah, mira mira mira mirá acá también. muéstraselo de la cámara, Álvaro. Uno con cero, bajó. Acá también, sí, mira mira hay un, hay un PIC de 2 con 1. Ahora, ahí, mira. ¿Lo ven? El, el campo eléctrico, no el, no el electromagnético. Tú también, mira el de Álvaro, soy sí. ve mejor. Fíjate, y ahí está el PIC. el máximo que ha dado. Mira, 11. 3. Tu, tu equipo seguramente es más sensible. Sí, el, incluso tiene el, el. Perdón, Álvaro, digamos el... también que es importante recalcar de que estamos en un lugar donde no hay electricidad. No hay electricidad. Bien. Cinco. Siete. Ok. Coincide que acabamos de grabar pasos y nos pareció escuchar la voz de un hombre. 07, cero 08. Cero ok. Los pasos. ¿Qué? ¿Quién dijo él? Los pasos. ¿Qué? ¿Quién dijo él? Los pasos. ¿Qué? Los pasos hey. 07, 08 okay. Los pasos hey. ¿Quién dijo él? Hey? Con tanta actividad decidí utilizar mi Rempod Para ver si podíamos capturar variaciones electromagnéticas Nunca imaginé que el sonido de este Podía molestar a alguno de los huéspedes Entonces, este Rempod lo que hace es que si hay una variación muy fuerte, suena. Miren hasta dónde tengo que acercar mi mano para que suene. Vamos a alejarnos. ¿Sí? Sí, por favor, vamos todos para acá. Eso es. Voy a dejarte también. Acabo de grabar la voz de una mujer, ¿eh? Acabo de grabar la voz de una mujer, ¿eh? Bien. Grabamos tus pasos, nos pareció grabar tu voz. Tienes dos dispositivos ahí que, si te acercas, lo vas a hacer sonar seguro. ¿Puedes acercarte para saber que hay algo o alguien que está caminando en este pasillo? En ese mismo momento, esto sucedía con los equipos de planta baja. ¿Puedes acercarte para saber que hay algo o alguien que está caminando en este pasillo? Es muy interesante lo que sucede aquí, no solo por la detección de campos electromagnéticos, sino porque este dispositivo, que emana una malla láser y detecta variaciones de temperatura en rojo cálido y azul frío, detecta algo muy frío hacia la izquierda. Al mismo tiempo, en este sector de la pantalla se puede apreciar estas orbs o esferas lumínicas que se mueven en diferentes direcciones. ¿Puedes acercarte para saber que hay algo o alguien que está caminando en este pasillo? Bueno, esta planta que vamos ahora, eh, cuando estábamos caminando, o sea, haciendo la recorrida previa, sin cámara, sin nada, nos pareció ver a una persona física, incluso con Pau y con Álvaro, fuimos pensando que había alguien y no encontramos a nadie. Y Pau, también, que está ahora con la cámara, eh, le pareció sentir un olor como de limpieza, ¿sí? en un lugar que está, como ustedes ven, totalmente sucio, derruido. Entonces, vamos a ver qué nos depara esta planta ahora. Nacho Diga Creo que se ha muerto la batería ¿Cómo? Y estaba aquí Me salía 100 Es, es que estaba al Estaba al máximo Y ha quedado no sé. Prácticamente vacía está, por, está avisando que se está por apagar ¿No se llega a ver? Bueno la cámara de, de Sergi estaba con más de 100 minutos de batería y se acaba de, de quedar casi vacía, está por morir. Lo que escucharán a continuación no lo escuchamos tal cual en tiempo real, pero en postproducción causó un profundo temor. Hubo un sonido extraño. ¿Escuchaste? Hubo un sonido extraño. ¿Escuchaste? Hubo un sonido extraño. ¿Escuchaste? Hubo un sonido extraño. ¿Escuchaste? Esta supuesta risa Queda sin dudas en el top 5 de las cosas más macabras que hemos grabado en la historia de Rastros. Hubo un sonido extraño. ¿Escuchaste? Pero que se manifiesta mucho de manera auditiva en el lugar. Es como que tiene mucho ruido el lugar. La forma de manifestarse de ellos es mucho a través de los sonidos. Hay como un ruido de campanitas, pero fue alguien que pisó, ¿no? Pues sí, sí. Ok. Eh, la risa. ¿No la habías escuchado? No. ¿Tú yo no. lo has escuchado ahora? Uh, no. Oh, sí. Clarísimo lo he escuchado, pero clarísimo. Pero vos estás no, con... No, no, no, voy sin... ¿Cerci si escuchaste algo? No. Eh, la risa. No se escuchado. Eh, la risa. No se escuchado. Eh, la risa. No se escuchado. Yo no escuché nada, la verdad. Es que hay tanto ruido cuando caminamos. Lo que vamos a hacer ahora es buscar una batería para la cámara de Sergi y seguir la recorrida, ¿ok? Bien, ya recargamos la batería de la cámara de Sergi. Teníamos más de 100 minutos, por eso no teníamos baterías arriba ya con nosotros, porque pensamos que íbamos a trabajar tranquilos, pero no, no fue así, el hotel no lo quiso así. Ya pusimos baterías, tenemos una hora, ¿verdad, Sergi? Sí. Perfecto. Vamos, Álvaro, entonces a seguir, ¿sí? Y nos encontramos aquí en la planta baja con algo particular, por lo menos, en esa zona ¿no? que vamos a ir ahora. Eh, sí, por lo menos la última vez que vine yo no estaba. Que hace pocos días, ¿no? Sí, el sábado. ¿puedo o sea, tres, cuatro días. Tres, cuatro días atrás. Ok, vamos a ver qué, qué fue lo que nos encontramos. Lo que ustedes pueden ver aquí es un tablero Ouija, hecho con cartón, que tiene el sí, el hola, el no. Y, bueno, es muy rudimentario, incluso parece haber lo que, lo que sería como un puntero del tablero Ouija. Como que alrededor se pusieron velas, ¿sí? hay como un círculo de, de cera de, de velas. Álvaro ya, ya colocó sus equipos, entonces lo que vamos a hacer, Álvaro, si te parece bien, es empezar a encender los equipos sí. y ver si tenemos algún tipo de actividad eh, en este sitio. Si te parece, eh, vamos a, a ver si tenemos algún tipo de comunicación con estos equipos. ¿Sonó algo? El REMPOD. El rempod de la Melmetal. Hay algo, hay algo, si sí, hay... Pau, Pau, Pau, ven para aquí. No te muevas, Sergi. Ahora explicamos por qué. Hay algo frío, helado, del lado que sonó el rempod. Apuntando, o sea, a la, hacia la, un poco hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, hacia donde está el rempot. Que eso no estaba. Parece como que se mueve de, de, de aquí hacia allá. Sí. Hay algo frío. Ahora se fue hacia la izquierda, ¿lo viste, Pau? Sí. Y mira la cámara. ¿No lo hace esto habitualmente? No. Mira. Eh, Sergi, a ver si puedes tomar aquí aquí la cámara. Está haciendo como un fliqueo extraño. Ahí se ve, ¿no? Sí. Que no lo hace habitualmente. No, no, no, no lo debería hacer. Okay. Sí, tú has visto las grabaciones de, de esta cámara. Ok, vamos a hacer una cosa. Me voy a poner enfrente de la malla y díganme si me capta. No te está dejando captar. ¿No? Cap te capta solamente un punto. Debería captarte, pero parece que, tenemos que, tener de parece que tuviese algo delante. que. Y... A ver, acércate tú. Se puso muy frío esto. Está toda la pantalla azul. ¿Sí? Es que hace mucho frío acá. Además, está alrededor tuyo, a ti te hace la forma. No te capta tu calor, pero te hace la forma. Es solamente un puro puntito. Se encendió la malla. ¿Se prendió la placa? Sí, la placa. Es muy interesante a nivel de investigación todo lo que sucede aquí. No solo la activación del REMPOD, sino la masa fría que detecta el dispositivo a mi alrededor. Está alrededor tuyo, a ti te hace la forma. O sea, no te capta tu calor, pero te hace la forma. Es solamente un puro puntito. Luego, la cámara que estaba justamente enfocando hacia este sector comienza con desperfectos y este clip quedaría totalmente inutilizable. Al mismo tiempo, vemos como sin explicación aparente, la placa LED se enciende. Esta placa detecta el movimiento y enciende sus luces hacia este. Aquí podemos ver cómo Pau pasa por delante y la placa se activa. En este momento, Sergi pasa, pero por delante del oso y a esta distancia la placa no se activa. Se ve nítidamente cómo la placa se activa sin que haya nadie a la distancia indicada para que esta se encienda. Y por último, capturamos esta psicofonía que parece reaccionar a lo que estaba sucediendo. Mucho frío, más de, de, de lo habitual y como la sensación de, de no te muevas. ¿Hay algo alrededor mío? ¿Pueden activar algún equipo para decirme que sí? Se activó algo, ¿no? Hemos recorrido prácticamente todos los, los niveles de este hotel Vamos ahora a hacer alguna experiencia nueva. Vamos a volver a la base, cargar baterías, porque algo que sucedió fue que la cámara de Sergio se quedó sin batería. A Pau le queda un 1% de batería y mis micrófonos también se están por apagar. Así que vamos a recargar baterías y a ver si esta baja de baterías tan rotunda significa que algo, ¿sí? lo que sea, tomó energía como para hacer una manifestación más fuerte. Así que vamos a, a volver a la base y a cargar baterías y seguimos investigando este interesante hotel, ¿sí? Ya cargamos todas las baterías de todos los equipos, de todas las cosas que se agotaron de una forma inexplicable. Lo, lo hablábamos con Pau fuera, que está eh, filmando, lo hablábamos con Pau fuera de cámara, que en todas las investigaciones utilizamos una o dos baterías, por ejemplo, para la cámara de él y ahora estamos utilizando una para un rato nada más. ¿sí? Entonces vamos a, a ir rápidamente ahora a lo que es el sótano de este hotel y vamos yo voy a llevar la cámara de registro biométrico bien y vamos a hacer una experiencia con un equipo que trajo Álvaro, así que vamos a ver qué nos depara este sótano que como ustedes saben no me gustan los sótanos, bien, vamos, te seguimos Álvaro. Cuidado. Y Álvaro va a, a colocar sus, su equipo. Mientras Álvaro instala su equipo, hago un barrido con la cámara de registro biométrico. Y me doy cuenta que cuando enfoco a Sergi, comienzan algunos desperfectos. Aquí pueden apreciar cómo la cámara entrecorta su señal y aparece una figura detrás de él, o a su lado, en dos ocasiones. Pau, quédate con Álvaro, porfa. Sergi, ven conmigo. ¿No? Sí, es que no me lo toma ¿Qué? No me lo toma Qué raro, no me toma tu altavoz oh, Algunas hipótesis indican que las parafonías muchas veces interfieren en nuestro accionar. Si bien estoy preocupado por lo que dice Álvaro, decido avanzar. Qué raro, ¿no me tomo tu altavoz. Ok. ¿Te podemos volver a ver? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuché algo, eh. Sí, pero ha sido súper cerca tuyo. Sí, por eso. Escuché algo, no sé, no sé qué fue. Pero si no fuiste tú. No, no, si no pensaba que eras tú. No, no, no, no. O sea, yo estoy hablando. ¿Dónde estás? Escuché algo, ¿eh? ¿Dónde estás? Ahora, vamos a probar el prototipo de un dispositivo en el que está trabajando Álvaro el cual transmite el sonido del SB7 a un emisor, pero a través de un láser. Este equipo que diseñé, el audio de la PCB7 ingresa, hay una pequeña transformación dentro de este dispositivo, de lo cual después ese audio sale en un láser. Y está la otra parte del dispositivo, que es una parte 2, que es el receptor, que puede ser conectado a un altavoz, a una grabadora, o, sinceramente, a unos cascos para que lo pueda estar escuchando lo que, que se está recepcionando en el momento. Entonces, al pasar la mano, como ven, el audio se corta. Saco la mano, se sigue recepcionando y sigue saliendo. ¿Pueden manipular este equipo? ¿Quién está aquí con nosotros? Se ve la voz de un hombre y no entendí qué dijo. Se ve la voz de un hombre y no entendí qué dijo. La mejor manera de probar un prototipo es en la investigación de campo. Como pueden escuchar, el sonido es muy limpio. Pero Álvaro aún sigue trabajando en él. Más claro, por favor. No te entendí. No entendí. Hay que revisarlo después. Más claro, por favor. No te entendí. Voy a subir a las otras plantas. ¿Quieres que suba? Oh, oh, oh, oh, ¿Pero sentir la necesidad como de venir para acá? Y cambió el ambiente un poco. Sí, está más fresco aquí. Sí, y no sé, siento como que hay algo acá. Hay algo... Me quiero dejar llevar por lo que siento. Haz sonar esto para hablar conmigo. O haz un golpe. Tira algo, mueve algo. Es una orden.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 a la distancia. Es una orden. Lo último, sí. ¿Qué es lo último que quieres decirnos? <risa>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 Henry <risa> eh, La risa, ¿no habías es escuchado? <risa> <risa> <risa> Pudimos documentar nuevamente, gracias a los huéspedes de este hotel, los rastros de su actividad paranormal.